¡Ay, Dios mío, qué vida tan especial! ¡Eh, hey, hey, hey. policía ¡Es Dígale, ¡Miguel! ¡Magistrado! ¡Es Oye, ¡Vámonos! Desacatado Los amé Desacatado Y Tío Feo Estoy desacato. Maestro Jackie Tío eh, eh, eh. Feo Studio Collection